Hola, bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis. Hoy traigo un tema especial y muy peculiar. Es la pila de Bagdad. La pila de Bagdad es un dispositivo mecánico cuántico al que se lo ha descubierto y se lo ha despreciado por la poca cantidad de volts que han sacado de este dispositivo cuando en realidad es un dispositivo iónico que acelera al orgón este dispositivo se usó en el egipto antiguo para generar en materiales ciertas coberturas de otros materiales por ejemplo convertir el plomo en oro. Es así que a través de este dispositivo, la pila de Bagdad, podemos conseguir un flujo iónico por la punta y lograr alterar los enlaces iónicos de la materia y acelerarlos cambiando los estados atómicos de la materia y creando por ende nuevos materiales y en este caso un nuevo metal, como por ejemplo del plomo al oro, o el cobre al oro. Así que en este documental vamos a estar viendo un poco cómo es su descubrimiento, cómo es su confección, con qué mentalidad se lo relacionó en un pasado, y con qué mentalidad tenemos que verlo nosotros ahora. Acompáñame en este viaje, vamos a ver qué hay adentro de la Pila de Verdad. Hay una creencia generalizada en la ciencia alternativa, en la que se cree que nuestros antepasados poseían un conocimiento superior al nuestro de ahora y que tenían una mayor capacidad de tecnología que la ciencia actual. Hay que reconocer que muchas de estas teorías carecen de fundamentos, pero también hay que reconocer que no se les da la publicidad que se les debería dar. En cierto modo, parece como si estos temas se mantuvieran en secreto. La pila de Bagdad o batería de Bagdad es el nombre dado a diversos jarrones fabricados durante el periodo parto antes del año 226 después de Cristo en Egipto, que algunos suponen que funcionaban como una pila eléctrica. En 1936, durante unas excavaciones en una colina de Kohut, Rabúa, una aldea al sureste de Bagdad, en Irak, en Egipto, ahí los trabajadores del departamento estatal iraquí del ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. parecía que habían encontrado lo que podría ser una batería primitiva y así parece que fue la realidad porque mediante diferentes investigaciones y reconstrucciones afirmaron que era posible generar electricidad con ella el recipiente medía 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro mientras que el cilindro de cobre en su interior, medía 9 centímetros de alto por 2,6 centímetros de diámetro. La vara de hierro sobresalía solamente un centímetro y daba la impresión de haber estado revestida de una fina capa de plomo. Willard Gray, ingeniero en electrónica del laboratorio de alto voltaje, de la General Electric Company de Pittsfield, en Massachusetts, Estados Unidos, fabricó un duplicado de estas baterías. Las bombillas de Dendera en el templo de Hathor de Dendera son otro elemento del que se basan para asegurar que los egipcios utilizaban la luz eléctrica, ya que no se ha encontrado en las tumbas ni en ningún otro lado restos de Oshín. El hollín es una sustancia negra y grasa depositada por el humo. Según se cree, los egipcios utilizaban velas, lámparas de aceite y más aún dentro de las tumbas... ...donde no había ninguna ventana por donde pudiera entrar la luz. Algo realmente imposible. Si esto fuera cierto, entonces la gran pregunta sería... ¿Cómo los egipcios obtenían la luz? Ellos podían pintar y trabajar en las, tumbas, en las tumbas y templos que por lo general estaban en la oscuridad casi total. Entonces, de esta manera nosotros podemos comprender que las pilas de Bagdad no eran otra cosa que un dispositivo mecánico cuántico con una entropía negativa capaz de manejar la sustancia primordial de la éter. Este mecanismo los seres humanos lo han puesto a prueba y han generado una corriente de un volt y medio. Y si bien es muy poca cantidad y pudiera ser hasta despreciable para un científico o para un trabajador de la electricidad, lo que todavía las personas no han reparado es en su Funcionamiento, más allá de que emita un voltio y medio, su funcionamiento es biónico, este cacharro, este artilugio del siglo I es un cacharro mecánico cuántico que utiliza la energía de la éter para crear una entropía negativa en el interior que permita que el caño, el tubo de cobre, se bionice de una carga desacelerada de éter para pasársela a la vara de hierro que se encuentra en su interior a través de una ionización de esta manera la vara de hierro obtiene toda la ionización del caño de cobre en un mismo momento proyectándola en dirección a la salida del cacharro de esta manera es como obtenían luz los antiguos egiptos, otra de las cosas es que la salida electroplasmática de, del cacharro eh, se la puede tapar de una fina capa de plomo y de esta manera nosotros vamos a hacer pasar la energía subatómica a través de núcleos de plomo que son mucho más densos y vamos a seguir densificando esta luz como podemos ver en los videos de Amenofis, el éter no se ve, es una luz pero no se ve y va al doble de la velocidad de la luz. En su desaceleración recién es que la podemos empezar a ver, es por eso que con una fina capa de plomo, el, el, la, el pedacito de varilla que sobresale, la varilla de hierro, al ser tapada va a comenzar a desacelerar mucho más, la luz de éter que ya venía desacelerando en su interior a través de las limaduras de hierro y de aluminio. Como verán, es el camino de la alquimia antigua para poder convertir el plomo en oro. Es así que los antiguos podían cambiarle el estado a los metales. Y es así que pudieron armar muchos dispositivos cuánticos de esta manera, utilizando el oro como un superconductor. Como verás, es el comienzo de una nueva tecnología que hoy por hoy está en nuestras manos. El aéter existe. El aéter es todo. Los átomos no existen. Lo que existe es el vacío cuántico que rodea al átomo. Por lo tanto, cuando nosotros obtenemos un dispositivo que acelera un flujo, iónico estamos hablando de que ya podemos obtener un cierto dominio sobre la materia así que buscador buscadora del conocimiento este video es para vos para que puedas comprender que tan cerca de nuestras manos está la verdadera transmutación de la materia y de la conciencia así que bueno te envío un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Te agradezco mucho. Chao. <risa>